Hola amigos del canal Amigos navegantes Porque si habéis llegado hasta aquí Es que habéis tenido que navegar Porque Youtube, la verdad que Mucha fama no tengo, así que Vamos a intentar divertirnos Vamos a probar un juego que se llama Ron Ron Ron Ron Cubata Cubata Cha cha cha Se supone que es un juego de terror Y en él pues podemos ir hacia adelante, hacia atrás y usar el teléfono y correr que no es real en verdad vamos en una silla de, de ruedas vale. bueno pues estamos en una especie de estación o de garaje y sinceramente no sé qué es lo que hay que hacer supongo que escapar de algo o de alguien mira, vamos en una silla de ruedas efectivamente así que bueno, vamos a intentar avanzar yo me pregunto ¿qué hace una criatura? ostras, se oye como un fantasma ¡Me cago en la madre que lo parió! Oh, bueno, ya sabemos que nos pilla alguien Pero bueno, vamos ¿Qué hace una criatura? ¿Qué hace una criatura? ¿En silla de ruedas? En un sitio como este Mira, la E usamos el teléfono Y vemos por detrás Y vemos que nos persigue alguien Que es el que no ha pillado antes. Oh, que esto está muy bien ambientado, pero... Pero sigo sin entender qué hace aquí el note. ¿Por qué ya no corre esto? Anda. Nos va persiguiendo un fantasma. Y hay una escaleras, pero... Vamos a usar la silla de ruedas. ¿Dónde está el bicho? Espero que no venga detrás. ¡Míralo, míralo! La madre que lo parió. No tiene brazo. Y nosotros nos, nos pierdan nos van. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¡Oh! ¡Dios, ¡Qué susto! Pero vale, pero ¿qué hay que hacer? Voy a intentarlo otra vez. intentarlo otra vez Ahí está, detrás Ahí está, detrás Madre mía, ya no sé ni cómo se ponía el teléfono aquí Y no hay nada que coger ni nada que hacer No, la, voz, la voz es horrible Voy a intentar aquí detrás Opa Mira Parece que hay otro sitio Para ir Pero por Dios bendito Hay que dos pillas Hay que dos pillas se ha ido pero no me atrevo a parar ostras, que silencio aquí ando donde lo he esquivado antes ostras, que hay más Dios, que son muchos Ay, que lo hemos cabreado ¿eso que secretaria ¿qué significa estas palabras en inglés? pues el juego lo podemos valorar eh, con puntos no lo vamos a valorar con tortas ni con con rones, sería buena idea que Este juego lo han hecho menos de 24 horas. El juego pega sustos. El ambiente está muy bien conseguido. Mm, me lo he pasado, pero dice que he metido la pata, pero no me han matado. Por lo tanto, se puede considerar un final, ¿no? Yo creo que considero que es un final. Así que me ha gustado. No está mal. No es que sea un juego especialmente terrorífico, pero pega unos sustos. ¡Ya! Lo que no sé es si tiene otro final. Lo voy a intentar hacer. Y si no, pues bueno, le vamos a poner por ahora una nota. Yo le pondría, a mí me ha gustado, un 7 sobre 10. ¿De acuerdo? Y nada, amigos navegantes. Yo digo navegantes porque me ha gustado. Porque hay algunos para encontrar este canal, pues habéis tenido que navegar. Si queréis encontrar los vídeos sin navegar tanto, pues lo que podéis hacer es mirar las listas de reproducción, le dais like o, o suscribir al canal y encontráis los otros juegos que hay. Hay varias listas de reproducción, hay muchos de miedo, hay muchos retro y hay otras cosillas, pero bueno, sobre todo me, me gustan los de miedo. Así que me despido y si lo consigo acabar de otra manera, pues lo cuelgo en este mismo vídeo a continuación. Así que chao y hasta la próxima. vamos, vamos, vamos aquí supone que las cajas una tubería seguimos avanzando qué hacer.